Bueno amigos, pues bienvenidos a otro de mis videos. Esta vez vamos a hablar sobre cómo hacer el croma perfecto. Este es un video que yo ya había hecho antes, si quieren pasen a verlo. Lo mismo que, vamos a, que toqué en ese video lo vamos a tocar ahora, pero perfeccionando y tocando unos puntos extras en donde ustedes ya se van a dar cuenta de los posibles errores que cometemos y cómo podemos solucionarlos. Lo básico, cómo vamos a conseguir un croma en un margen de precios muy, muy bajo, ¿no? Aquí yo no les voy a decir compren el croma del gato, compren bla, bla... No, no, no, ustedes vamos a hacerlo algo casero porque esto nada más necesita un poco de ingenio, saber los problemas, cómo solucionarlos y listo. No necesitamos miles de pesos invertidos en eso para que sea algo de calidad y se vea bien. Número uno, ¿cómo hacer el croma? Prácticamente esto es de lo que depende todo, ¿no? Pintura, yo he probado hacerlo con pintura, Obviamente en este cuarto no lo puedo hacer porque hay un mueble atrás. La básica, digamos, es pintar la pared que tengas detrás. ¿La pared o las paredes? La pintura específicamente es una pintura que venden en una comics ¿Mm? O sea, esto es en México. Buscas en su catálogo la pintura que yo compré. Es una pintura... En el catálogo aparece como verde alien. La buscas, la pides, te dan con un botecito, no sé como cuánto, como medio litro o algo así. Pintas. Obviamente tienes que tener la cámara puesta para pintar. ...medir exactamente cuál es tu cuadro, ¿no? Por ejemplo, de aquí hasta aquí. Y así pintas unas dos o tres pasadas para que quede el color uniforme y listo. La otra solución sería una tela. Yo me fui a la parisina con 50 pesos... Y conseguí una tela, es así les fallo el nombre exacto, pero conseguí una tela muy buena que es parecida al color verde alien. Es un verde limón, claro, y este es el color indicado, ¿no? Solamente con esto podemos llevar a cabo un croma perfecto. La iluminación. La iluminación es... Ok, tú ya tienes tu croma bien pintado o bien instalado con una tela. Por ejemplo, vean, el foco que yo tengo aquí instalado está arriba de mí. Justamente encima. No me está iluminando al frente, no me está iluminando los lados ni nada, está encima. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el color verde que está atrás de nosotros sea un color uniforme 100%. Lo más o lo más cercano al 100% que se pueda, ¿no? Una tela que no está fija, pues tiene errores como esto de aquí, ¿no? Pero es mínimo, si nosotros, por ejemplo, yo hiciera un movimiento así y la tela estuviera mal iluminada, tendría las sombras o errores alrededor de mi cuerpo, alrededor de la silla. Bien iluminado, estamos listos, ¿no? Por ejemplo, al hacer un stream, ilumino con ese foco, que es el foco de la habitación, y aquí enfrente, anillo, LED da hacia mí eso me ilumina a mí no me lastima tanto y atrás está correctamente iluminado todo ¿no? eso va a ser en el caso de la pared y de la tela cualquiera de los dos bien iluminado te da totalmente el espacio necesitamos sí o sí que haya por lo menos un metro entre el croma y tú o lo que vas a utilizar en el efecto por ejemplo si ponemos algo que esté demasiado cerca y proyecta una sombra la sombra nos va a crear un error en el croma ¿Por qué? porque estamos seleccionando el color que vamos a borrar y si algo afecta ese color se crea otro tono y ya no se borra de la misma forma o sea tengo creo que un metro más de un metro de separación del croma eso hace que también yo mis movimientos no afecten al croma en la parte de atrás son errores mínimos que la verdad van a afectar demasiado a su croma y a la calidad del stream, que es lo que la mayoría de nosotros queremos, ¿no? que se haga un efecto o lo que vamos a agregar ahora que sea lo mejor posible para que la gente también diga, wow, este también sabe lo que está haciendo. Un croma bien hecho, bien pintado, bien estirada la tela. Segundo, iluminación, bien iluminada, uniformemente. Y tercero, la distancia. La distancia es lo que va a hacer que no interfiramos ya con toda la demás instalación. Y por último lo que vamos a hacer, pues es la configuración de nuestra cámara, de nuestra webcam. Con ella vamos a hacer el final, los toques finales y después el OBS. Fíjense, para la cámara estoy usando una Logitech C920. Y lo que vamos a hacer, pues se los voy a mostrar de este lado. Lo que haremos para configurar nuestra cámara será agregar en nuestra escena. Buscamos aquí, le damos en el más de abajo. Le damos en el más de aquí abajo, en la parte de fuentes, buscamos la dispositivo de captura de video y agregamos nuestra cámara. Ustedes le pueden poner ahí el nombre que ustedes quieran, le dan y le ponen aceptar. Una vez que, les, que la hayamos agregado vamos a darle doble clic para que nos muestre las propiedades y después vamos a ir a configuración de video. Aquí en la configuración de video que tiene actualmente Logitech con la C920, nos muestra estas opciones. Lo primero que yo les voy a decir es que desactiven el balance de blanco automático. ¿Por qué? Porque eso nos cambia los colores, pero a veces no son colores reales, ¿no? Por ejemplo, ahí mi piel se ve naranja, se ve de un tono extraño. Acá en el control de la cámara también vamos a quitar la compensación de poca luz porque esto hace que nos dé luz, digamos, artificial. Por ejemplo, la luz artificial siempre hace que haya baja de FPS, que nuestra imagen no se vea fluida. Aquí, por ejemplo, venimos de nuevo. Amplificador de procesado de video. Lo que vamos a hacer, en mi caso, lo que yo hago, lo que yo configuro, es subir el contraste solo un poquito. Aquí tengo 136... La saturación 210, ¿por qué? Porque esto hace que los colores sean más sólidos Y en nuestro caso queremos que el verde sea muy verde Que se diferencie de nuestra eh, ropa, de nuestra silla De lo que sea que esté por el frente de la pantalla verde Y que es lo que queramos que, que se borre, ¿no? La nitidez no importa, eso ya es otra configuración normal El balance de blancos ustedes lo van a estar moviendo aquí Por ejemplo, hacia abajo es más frío Y hacia arriba es un, un tono más caliente, ¿no? Yo por lo regular lo dejo como a la mitad. Y por la saturación se ve bien, los colores se ven sólidos, perfecto. no Compensación de luz de fondo, esto lo dejo abajo y la ganancia depende de ustedes también. Por ejemplo, están en un lugar muy oscuro, lo suben un poquito más, pero aquí es donde se hacen errores, como que no se ve bien a la hora de, de moverte. Entonces déjenlo bajo, donde se vea justo, no muy oscuro obviamente. Y por ahí yo creo que estamos bien. 113. La frecuencia de parpadeo la dejamos en 60 Hz. ¡Listo! Estas serían las configuraciones. Lo único malo, obviamente el zoom ustedes lo acomodan a como esté su habitación. Por ejemplo, yo lo pongo hasta ahí para que no se vean las partes de las líneas de los lados donde no cubre mi, mi tela. Y ya estaría perfecto. La otra y la última... Es seleccionar en, el mismo, en la misma fuente de la cámara, le damos ahora clic derecho, filtros y agregamos el filtro de croma. Le vamos a dar aquí en filtros de efectos en el más, fondo croma, aquí está. Le agregamos, creo que a ustedes les va a parecer así verde. Ya le ponen, le aumentan la similitud y lo va a borrar en algún punto. Obviamente si su tono de verde no es 100% verde o es diferente de alguna forma... Ustedes pueden ponerlo, bajarlo y le ponen aquí en Custom. Aquí a ustedes le ponen en Seleccionar Color. Después acá le ponen Pick Screen Color. Y eso va a dejar que naveguen por aquí. Por la parte donde está su cámara y seleccionen el color. Yo les recomiendo que no seleccionen el color. Seleccionen uno que esté cerca de su cuerpo. Por ejemplo este. ¿no? Le damos a Aceptar. Y aquí subimos la similitud y va a ser algo que nos va a borrar todo perfectamente. Obviamente ya no hay que subir tanto. Y nos lo va a borrar perfecto, ¿por qué? Porque si nosotros seleccionamos uno que esté muy lejos y tenemos algún error, no va a borrar exactamente lo que está alrededor de nosotros. Lo que queremos es borrar todo el contorno de nosotros. Entonces el color que esté más próximo a nuestra silueta es lo que tenemos que seleccionar y borrar los ajustes de suavidad es para que si ustedes ven los bordes de la figura de la silueta un poco como dientes mal recortados o algo así le agregan aquí y eso hace que los bordes sean más suaves le suben un poquito o la reducción del vertido de color clave esto hace que eh, en las siluetas se reduzca también el color verde que a veces sobra. Y lo pasa directamente como si fuera bajar la saturación de color. En los bordes lo va a ir bajando. Luego cada vez más hacia el centro hasta que quedemos blanco y negro. Eso hará que ya no se note el color verde de atrás en nosotros o en las cosas que tenemos, por ejemplo. Así estaríamos perfectamente separados de nuestro fondo sin errores. Tomen en cuenta que todos estos pasos que yo les mencioné son 100% necesarios para que el croma esté correctamente aplicado. Si no lo hacen de esa misma forma van a tener muchísimos errores y en el caso de que no tengan el espacio necesitarían a fuerza una buena iluminación ustedes vean de qué forma lo iluminan por abajo por arriba donde se necesite obviamente no tiene que estar pegado porque se quema el color se hace una parte blanca y ya otra vez volvemos a los errores lo que necesitamos es que tenga un, un espacio por ejemplo en el techo se ilumine esta parte y solamente donde ustedes quieren recortar tiene que estar lo más perfecta posible lo más liso posible de esa forma estaríamos perfectos, ya con nuestro croma perfectamente hecho para poder hacer nuestros streams. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Vamos a seguir con una pequeña serie sobre esto de los streams y cómo hacerlos perfectamente. Voy a dar muchos consejos específicos a fondo para que todos los que pasen por este canal y vean estos videos puedan hacer sus streams con la mayor calidad. Espero que a ustedes les gusten. Les sirvan. Si, si es así. Pues ya saben. Un like. Una suscripción. Por ahí. <ríe> y pues. Espero que los disfruten. Compártanlos con sus amigos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.